Empezamos entonces la sesión con María José Fariñas, que colabora con nosotros, cariñosamente, no es la primera vez. Y bueno, la presento brevemente, claro, porque tiene un currículum exagerado, casi podría decir. A ver, esta no importa esta. Bueno, perdón. María José es catedrática de Filosofía del Derecho. Y, bueno, pues imparte clases desde el curso 89-90 en la Universidad Carlos III, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la universidad, de esta universidad. Y, bueno, aparte de esta actividad principal, también imparte clases eh, en otras universidades, tanto latinoamericanas como europeas. Es doctora en Derecho, como, como es preceptivo para ser catedrática de Filosofía del Derecho, y tiene una gran experiencia investigadora y docente y los campos que ha tocado son diversos, pero vamos, podemos destacar teoría del derecho, sociología del derecho, teoría de los derechos humanos, teoría de la democracia, interculturalidad, etcétera, temas en este, en este marco. ¿no? Es aportar algún dato más, miembro del Consejo Científico de ATAC España, ha sido coordinadora, su directora del Instituto de Estudios de Género, este dato está, no sé si es actual, eh, es profesora en varios máster o másteres, eh, pertenece al Grupo de Investigación, Derecho y Justicia. Otro dato relevante es que fue asesora del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, con el gobierno de Rodríguez Zapatero, durante dos las dos legislaturas. Participó en un interesante documental que yo he puesto a veces a, a, a mis alumnos, que es el de Voces contra la Globalización, junto a personalidades muy relevantes, como es Ignacio Ramonet, Saramago, Federico Mayor, Susan George, Sami Nair, Pérez Esquivel, etc. Y bueno, pues en el, en el laicismo, en este ámbito que nos ocupa, <coughs> estuvo unos años en el grupo de pensamiento laico Participó también en una mesa redonda que hicimos en la Complutense con el título de Universidad Laica, que fue bastante, bueno, bastante, no sé cómo decir, bastante deba debate y luego también en redes hizo algo de, algo de ruido. ¿no? Y bueno, ya no me extiendo más. María José, muchísimas gracias y cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, Pedro, por la presentación, por la invitación. Muchas gracias a todos vosotros y a Europa Laica también por por contar conmigo una vez más con estos temas eh, que siempre son eh, eh, necesarios ¿no? en, en el debate, y muchas gracias a todos los que estáis aquí por, por, bueno, por escuchar un rato esta charla y, sobre todo, por el debate que vamos a tener posteriormente, que me imagino que será mucho más interesante. Bueno, cuando Pedro me llamó, lo que me propuso era hablar de objeción de conciencia y desobediencia civil. Eh, bueno, lo que voy a hacer es, en principio, plantear un poquito lo que es cada una, la problemática que plantea la, la objeción de conciencia y la desobediencia civil desde un punto de vista jurídico. Voy a intentar ver luego también un poco de casuística, algunos casos de objeción de conciencia más o menos polémicos y luego, pues, si queréis, abrimos un, un pequeño debate sobre el tema. Eh, bueno, cuando hablamos de ejecución de conciencia, como sabemos todos, lo que se produce aquí es fundamentalmente un conflicto de deberes, ¿no? Es el eterno uh, conflicto entre los deberes morales, individuales de una persona... Y los deberes jurídicos, el deber jurídico formal que emana de una norma jurídica. Es un conflicto de valores, finalmente, y a veces también es un conflicto de, de derechos. Antes que nada, podríamos decir que la objeción de conciencia no es simplemente un modo de desobedecer el derecho. A veces se plantea como esto, ¿no? Y realmente, bueno, la base de la objeción de conciencia en principio sería esta, la de una forma de desobedecer al derecho o de no cumplir con un deber jurídico que emana de una norma jurídica. Pero yo creo que, más que definirla como, como un modo de desobediencia al derecho, yo creo que la objeción de conciencia lo que plantea realmente, o como debe de entenderse, es como una expresión radical de la libertad de conciencia. Uh, por lo tanto, lo que, lo que se plantea aquí, el debate de fondo que se, que se plantea es en torno a las eh, limitaciones que se pueden poner legítimamente y jurídicamente eh, al ejercicio de los derechos fundamentales en las sociedades democráticas. Obviamente hablamos de sociedades democráticas donde se reconoce el derecho eh, a la libertad de conciencia y el derecho a la libertad eh, religiosa. Si no, no tendría sentido hablar de objeción de conciencia si previamente no hay reconocido estas dos libertades, estos dos, eh, estos dos derechos. Con lo cual, el planteamiento es realmente qué limitaciones se pueden poner desde un punto de vista legítimo, desde un punto de vista jurídico, a los derechos fundamentales, en este caso a la libertad de conciencia. Podríamos decir que el principio básico es que el Estado laico, un Estado laico, ha de ser neutral, es decir, ha de ser imparcial frente a las diferentes creencias eh, religiosas. Pero conviene recordar algo que a mí me parece bastante interesante y es que la laicidad es una característica de los estados y de las instituciones públicas, pero no es una característica de los seres humanos. Es decir, exigimos neutralidad, imparcialidad al Estado, un Estado laico, y a sus administraciones. Por tanto, la laicidad es algo que nosotros predicamos de las administraciones públicas, de las instituciones públicas y del Estado, pero no de los ciudadanos, porque en los ciudadanos lo que reside es la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Luego, los ciudadanos no tienen que ser laicos, las instituciones sí. Dicho esto como preámbulo, lo que voy a hacer es una especie de comparativa entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil, que son los dos, los dos temas que se señalan aquí, de comparativa de, de similitudes y, y diferencias, sobre todo, fundamentalmente diferencias. Diríamos que la objeción de conciencia hace eh, alusión a la libre actuación conforme a la conciencia personal y a la conciencia individual. Es un comportamiento el, el, el, quien objeta, no objeta, por razones de conciencia, diríamos que hace referencia a un comportamiento uh, acorde con los propios imperativos morales o los propios imperativos de conciencia de un individuo. Y se trataría de la negativa de un individuo a someterse a una conducta jurídicamente exigible. Por tanto, es el incumplimiento de un deber jurídico. Y aquí hago una salvedad, porque claro... Cuando los eh, supuestos de objeción de conciencia están reconocidos en las normas jurídicas, es decir, cuando hay otra opción posible, ya no estamos hablando realmente de objeción de conciencia, estamos hablando del ejercicio de un derecho reconocido en una norma jurídica, con lo cual aquí no habría caso o no habría polémica, diríamos, eh, si, si la ley me permite eh, tener otra opción, diríamos, por ejemplo… Eh, el objetar ante el juramento en los cargos públicos. Bueno, si hay otra opción, aquí no hay objeción de conciencia. Aquí lo que hay simplemente es el ejercicio de un derecho reconocido en, en una norma jurídica. Por lo tanto, cuando hablamos de objeción de conciencia en sentido estricto, tenemos que hacer referencia al incumplimiento de un deber jurídico, de un deber jurídico formal, por razones de conciencia. Eh, por tanto, como decíamos, cuando, se, cuando la norma jurídica admite una posibilidad de comportamiento alternativo, ¿eh? por ejemplo, cuando, cuando, cuando eh, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y se establecía una, una, un, un comportamiento alternativo, diríamos, en este caso no hay conflicto, no hay lugar a la objeción de conciencia, es el ejercicio de un derecho. Como decíamos, la objeción al juramento, en estos casos ante una desobediencia de un deber jurídico, sino ante el ejercicio de un derecho jurídicamente reconocido. Por lo tanto, la objeción de conciencia, fundamentalmente, tiene como, como objetivo, diríamos, resolver un problema personal. ¿sí? Resolver un problema personal. Es decir, no existe un comportamiento, por ejemplo, de reivindicación política o de reivindicación social en la objeción de conciencia, no se pretende modificar una ley, no se pretende modificar eh, algún planteamiento eh, administrativo, sino simplemente se pretende resolver un eh, problema personal individual, individual por razones de conciencia que pueden ser religiosas, pueden ser pacifistas, pueden ser otros motivos, pero fundamentalmente en muchos casos, en la mayoría de los casos, son eh, religiosas. En muchos casos son religiosas. Sin embargo, cuando hablamos de desobediencia civil estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Diríamos que la desobediencia civil no plantea un problema individual de conciencia. La desobediencia civil se basa en un principio democrático básico, que es el principio de la soberanía popular, y se basa en el reconocimiento del derecho a tener derechos. Por tanto, el objetivo de una desobediencia civil, de un comportamiento de desobediencia civil, no es resolver un problema personal. El objetivo de, una, de un acto de, de objeción de conciencia es, como decía, resolver un problema personal de conciencia. Sin embargo, el objetivo, la finalidad de una acción de desobediencia civil es salvaguardar derechos. E incluso podríamos decir ampliar el horizonte democrático de nuestras sociedades democráticas. Por lo tanto, la desobediencia civil, lejos de ser un comportamiento individual, requiere un comportamiento colectivo. Para hablar de desobediencia civil necesitamos hablar de comportamientos colectivos. La desobediencia civil, a su vez, necesita también publicidad. Son actos eh, no solamente públicos, sino act actos publicitados, es decir, actos que se anuncian, que se publicitan. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es llamar la atención sobre algunas contradicciones o incluso algunas injusticias del sistema. No es un acto revolucionario, por otra parte, de la desobediencia civil, tampoco es un acto de revolución en sentido estricto, porque no queremos romper el sistema. Cuando hacemos un acto de desobediencia civil, queremos Precisamente, demostrar algunas contradicciones, algunas injusticias del sistema. Queremos resolver esas injusticias concretas del sistema. Queremos reforzar democráticamente el sistema. Por eso decíamos, queremos profundizar más la democracia de nuestro sistema. Pero no queremos cambiar el sistema. Por tanto, no es un acto revolucionario. No es un acto de romper el sistema. Pero, sin embargo, como decía, requiere un comportamiento colectivo porque no es resolver un problema individual. Eh, necesitamos publicidad, necesitamos publicitar los actos, necesitamos también una reivindicación política, ¿eh? puesto que estamos diciendo que de lo que se trata es de mejorar democráticamente nuestro sistema, de denunciar injusticias dentro de nuestro sistema, evidentemente necesitamos una, una reivindicación política cada vez que se inicia un acto de desobediencia civil, no así con la objeción de conciencia. Con la objeción de conciencia no hay una reivindicación política. ¿Eh? En sentido estricto. ¿Eh? En, en, con la objeción de conciencia, insisto, se trata de resolver problemas individuales y, por tanto, no hay reivindicación política. En el caso de la desobediencia civil, como estamos hablando de una reivindicación política, necesitamos un proceso de argumentación clara de razones suficientes para la, para la desobediencia, porque no es una desobediencia sin más, no es un incumplimiento sin más, no es cometer un delito sin más, diríamos, sino que necesitamos un proceso argumentativo donde claramente podamos exponer cuáles son las razones y las buenas razones y las razones que justifican una acción de desobediencia civil y una acción de reivindicación eh, política. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es modificar una ley o modificar partes de un sistema que en, entendemos que no, se, no son, eh, son contradictorias o no son coherentes con la definición democrática del sistema. ¿eh? Lo que estamos viendo es realmente una contradicción dentro, de, dentro del sistema. Por tanto, eh, se necesita... Queremos modificar unas leyes o una ley o varias leyes que entendemos que no son coherentes con las exigencias democráticas del sistema. Consecuentemente necesitamos organización, no son actos individuales, la desobediencia civil no es un acto individual, necesitamos organización, necesitamos una cierta movilización social, necesitamos publicidad y sobre todo, esta es una definición de la desobediencia civil, ¿no? Como desde el punto de vista político que es clarísima, aceptación de la sanción. Fíjense, es importante porque no se trata de un delito sin más. Por tanto, la aceptación de la sanción es muy importante incluso para demostrar los argumentos, para demostrar lo incoherente de la norma que me están aplicando. ¿no? Yo voy a aceptar voluntariamente la sanción para demostrar la contradicción, la incoherencia o la injusticia de la norma que me están aplicando. Con lo cual, es totalmente diferente la objeción de conciencia a la desobediencia civil, aunque a veces pueda... Eh, confundirse eh, lo que sí es cierto es que muchas reivindicaciones de objeción de conciencia que luego ya han tenido un reconocimiento jurídico han empezado por movilizaciones de desobediencia civil eso es diferente es decir eh, por ejemplo en el momento, antes de reconocerse la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, cuando el servicio militar es obligatorio, o en los países en los que el servicio militar es obligatorio, en muchas ocasiones lo que se ha producido son actos colectivos de desobediencia civil, movilización social eh, para denunciar eh, esa situación y, por tanto, esa reivindicación que luego se ha plasmado en una norma jurídica, en el momento previo, se ha planteado como actos de desobediencia civil, pero en el momento en que luego eh, hemos conseguido, se ha conseguido un reconocimiento en una norma jurídica, como decía anteriormente, cuando una opción ya no es ni siquiera un acto de objeción de conciencia, sino simplemente es un acto de ejercicio de un derecho reconocido jurídicamente. Bueno, dicho esto de la diferenciación un poco conceptual que nos obligaba el título, ya que Pedro me, me, me planteó este título, dicho esto, lo que podríamos es entrar un poco en las tipologías de la, de la objeción de conciencia, en los problemas, como decía, de conflicto de deberes, de conflictos de valores, ¿Ah? de conflictos, sobre todo, de deberes morales y deberes eh, jurídicos. Y este es un eterno problema que se le plantea a los sistemas jurídicos y que se han planteado a los sistemas jurídicos siempre desde, desde, desde hace muchos años. Y además es, eh, es uno de los, diríamos, leitmotiv siempre a la hora de explicar a un alumno, incluso de, en primero de carrera, lo que es el derecho y la relación que tiene el derecho con la moralidad o la presencia de valores morales, etcétera. Por eso es un conflicto de deberes morales. Eso tiene sentido también, además, hay una pregunta previa, que es eh, esa pregunta de, eh, además del deber jurídico en sentido formal, tenemos un deber moral de obedecer las normas jurídicas, hay, un, hay una obligación moral de obedecer al derecho, hay un compromiso eh, moral con el derecho, que es una pregunta previa, a toda esta problemática. Sabemos que el deber jurídico es un deber formal que nos obliga a todos, nos guste o no nos guste. Pero más allá del deber jurídico, hay un deber moral, hay un compromiso. Podemos afirmar que existen compromisos morales con los sistemas jurídicos. Y este es, es, es, es un debate político que está sobre todo en el trasfondo de la desobediencia civil, porque precisamente lo que justifica la desobediencia civil es el compromiso moral con el sistema. Eh, yo puedo perfectamente afirmar un compromiso moral con, con mi sistema jurídico, un compromiso um, de deber moral ¿no? con mi sistema jurídico, porque me parece o porque entiendo que es un sistema jurídico democrático que respeta una serie de valores, una serie de derechos fundamentales, de valores que yo comparto y que defiendo, y eso es perfectamente compatible con, por ejemplo, la desobediencia civil, puesto que asumimos el deber moral de obligación al derecho ese compromiso de moralidad con un sistema jurídico democrático que respeta derechos fundamentales y libertades, también, también podemos argumentar eh, eh, la necesidad en algún momento de desobedecer civilmente cuando vemos que algunas normas, algunas actuaciones administrativas de nuestro sistema jurídico con el cual estamos comprometidos, se desvían de esos valores, de esos derechos, de esos principios que nosotros asumimos eh, con, ese compromiso, con ese compromiso moral. Eso es lo que justificaría la desobediencia civil realmente. O sea, porque La objeción de conciencia, como decíamos, eh, se justifica por razones morales individuales, pero la desobediencia civil... No se puede justificar solamente por razones morales individuales, sino que la desobediencia civil se justifica precisamente por el compromiso moral con nuestro sistema jurídico. Puesto que tenemos ese compromiso de defender nuestro sistema, los principios, los valores, los derechos fundamentales, también asumimos, podríamos decir, un compromiso incluso de desobedecer, ¿Eh? Aquellas normas que nosotros entendemos que no están dando un exacto cumplimiento de esos principios, derechos fundamentales, valores que están en la base de nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, el fundamento de la desobediencia civil, como decía, es precisamente ese fundamento de la obligación moral de obedecer al derecho. El fundamento de una objeción de conciencia es simplemente razones morales, ¿eh? o razones de conciencia, mejor dicho, eh, que pueden ser religiosas o pueden ser de, de otro tipo, eh, de carácter puramente individual. Se trata de resolver un problema individual. Dicho esto, como decía, pues vamos a analizar un poco las tipologías, las diferentes tipologías en concreto de la objeción de, de, de conciencia, porque la desobediencia civil puede ser amplísima. La desobediencia civil puede ser amplísima. Es decir, no podemos establecer una tipología de, de desobediencia civil porque, como decía, cualquier eh, norma en algún momento puede violar algún derecho fundamental o extralimitarse alguna eh, actuación administrativa dentro de los objetivos y principios básicos de nuestro sistema. Luego, no hay una tipología establecida, podríamos decir, de, de desobediencia civil. La tipología, o si podemos hablar de, de, de tipo de, de lo que es la sociedad civil, lo que tiene que es cumplir, diríamos, esos requisitos que yo he señalado antes, de publicidad, organización, uh, de, de, de que se basa en la soberanía popular, en, en, el, en el reconocimiento del derecho a tener derechos, en la profundización de la democracia, etc. Por tanto, me voy a centrar más en la tipología de la objeción de conciencia, que es lo que a veces puede plantear eh, problemas. Y si lo voy a plantear un, de una manera un poco genérica, no solamente en nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico. Como decía, la objeción de conciencia puede ser por motivos religiosos o, por ejemplo, por motivos pacifistas, ¿no? La objeción al servicio militar o la objeción, al, a la objeción fiscal, por ejemplo, se ha planteado en muchas ocasiones como por motivos religiosos o por motivos pacifistas, ¿no? La objeción fiscal se plantea a veces por motivos pacifistas cuando tenemos un sistema fiscal que invierte demasiado, por ejemplo, en armas, ¿eh? en políticas de guerra o, o, o en países donde se inician determinadas guerras y se plantea un tipo de objeción fiscal, en este caso por razones eh, pacifistas. Eh, también puede ser por razones eh, religiosas o por razones de, de ontología profesional, ah, por ejemplo, objeción de conciencia del personal eh, del personal médico, sanitario o farmacéutico. Aquí estaríamos hablando de una deontología profesional, de un, no de una razón de conciencia. Lo que pasa es que a veces se pueden entremezclar también ¿no? <coughs> los motivos. Es decir, puede en algunos casos hablarse de una función de conciencia um, eh, por razón de deontología profesional, que está también vinculada a, a motivos religiosos, pero podríamos diferenciar estos tres tipos claramente, motivos religiosos, motivos pacifistas o, por ejemplo, los motivos de, de ontología profesional, sobre todo el eh, personal médico, sanitario, farmacéutico, etc. Eh, respecto a, a, a, la, a la objeción de conciencia derivada de, de motivos religiosos, como decía, en muchas ocasiones se mezcla también con otro tipo de argumentos de, de, de forma de concepción de la vida, de organización de la vida, no solamente pacifistas, sino de entender incluso un cierto relativismo ético, relativismo cultural que se puede plantear aquí, que a veces es un poco peligroso también, es decir, yo decía al principio que la objeción de conciencia implicaba un conflicto de, de, de deberes, deber moral y deber jurídico, pero también un conflicto de valores, ¿eh? un conflicto de valores eh, incluso de, de, de derechos. Pero el conflicto de valores aquí, por ejemplo, hace referencia fundamentalmente a, eh, a eso que se suele denominar el relativismo ético, relativismo cultural, que a veces plantea problemas graves en, en los estados. ¿Por qué? Como decía al principio, una cosa es que efectivamente eh, eh, la laicidad es una característica del Estado y la libertad de conciencia es una característica de los, de los individuos, pero hay ocasiones en las que el relativismo ético y cultural puede plantear problemas de gestión difíciles. Por ejemplo, estoy pensando en la objeción de conciencia en el ámbito educativo. ¿eh? Por ejemplo, la, la escolarización en casa. Esto plantea bastantes problemas eh, desde el punto de vista del conflicto entre derechos, el derecho a la educación, eh, la libertad de conciencia, libertades individuales, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con la escolarización en casa, no es simplemente un problema de conciencia religiosa, sino que tiene que ver con otras perspectivas eh, más amplias, que tiene que ver con una forma como decía, de relativismo cultural, y que plantearía en definitiva un conflicto de valores que nos llevaría pues a, bueno, a cómo gestionar los problemas del relativismo cultural o del relativismo ético, que es más grave que el relativismo cultural, porque el relativismo cultural nos plantea, bueno, diríamos, un, un debate en torno a... Al igual consideración de las culturas, podríamos decir, a no establecer jerarquías entre culturas, ni, ni, ni imponer modelos culturales, el relativismo ético es más complejo porque el relativismo ético nos llevaría a... Casi una especie de nihilismo de valores, ¿no? El relativismo ético nos lleva a afirmar que todo nos puede valer, ¿no? En cualquier caso y en cualquier momento nos vale todo y nos llevaría pues, a un cierto nihilismo de valores. Admitir este relativismo ético nos implicaría, pues, admitir muchas cosas que pueden afectar incluso al orden público de, del Estado y que pueden eh, directamente atentar contra derechos fundamentales recogidos en, en la Constitución. Eh, a veces también lo que se plantea con los temas de la casuística de la objeción de conciencia, eh, se plantea también como um, la objeción de conciencia como un rechazo a, a, una, podríamos decir, a una política demasiado um, omnipresente, ¿no? diríamos, de, de la Administración Pública o del Estado, eh, que puedan invadir a veces... Um, eh, Determinadas esferas de la libertad de conciencia o de la libertad individual, ¿no? Este, este, esta idea de que eh, el Estado es demasiado omnipresente en, algunas, eh, en algunos momentos y que eso puede, como decía, dar lugar a cierta invasión en las libertades individuales. Pensaba, por ejemplo, en el pin parental que se ha puesto ahora, que se ha debatido tanto en, en España, bueno, tanto. En algunas partes, ¿no? Eh, eh, esta, esta idea de que los padres pueden, de alguna manera, eh, poner vetos, diríamos, a la educación, al derecho a la derecha de educación, y que el argumento sería este, precisamente, el argumento es que hay una cierta omnipresencia, de las políticas públicas del Estado que, eh, de alguna manera, estarían poniendo un límite a las libertades y a determinados derechos fundamentales. Este es un problema eh, complejo, es un problema... Eh, a veces difícil de, de resolver, porque claro, la libertad individual y la libertad de conciencia, en este caso, son eh, libertades muy, muy, muy básicas dentro de, de los ordenamientos jurídicos y de los estados eh, democráticos, y cualquier límite a los derechos fundamentales plantea problemas. Podríamos decir que ahí hay, hay que hacer un, una ponderación entre derechos, ya sabemos que en muchas ocasiones incluso esto no se puede legislar directamente, y hay que dejarlo en la casuística judicial. Hay casos en que hay que dejarlo a la casuística judicial porque cualquier legislación en este sentido que limite derechos fundamentales es compleja, es complicada. Y entonces a veces eh, es mejor dejarlo a la casuística judicial. También depende de los países, Estados Unidos lo resuelve a través de la casuística judicial, mucho más que en eh, países de derecho legislado como, como es el nuestro. Por ejemplo, hay, hay mucha casuística. Podríamos hablar, por ejemplo, del rechazo a formar parte de un jurado popular. Fíjense, esta es una cosa que a lo mejor no nos parece que, que podría, podría tener un argumento um, de, de libertad de conciencia ¿no? y, de, y de objeción de conciencia. Eh, pero efectivamente en algunos casos se ha dado y en Estados Unidos se ha dado, bueno, pues por ese principio de, religioso de, de no juzgues y no juzgarás, o por esos otros principios religiosos de que solamente eh, un juez divino nos puede juzgar o algo así, ¿no? Y ha habido muchos casos, en Estados Unidos se han planteado muchos casos de, de objeción de conciencia a formar parte del jurado popular, lo cual supondría no cumplir con un deber cívico porque el formar parte de un jurado popular es un deber cívico y implicaría realmente eh, desobediencia. Eh, eh, en Estados Unidos ha planteado a, algunos casos. En España esto se ha resuelto de una, una forma yo creo que bastante, bastante práctica, pragmática, porque eh, la, ley, la ley orgánica del jurado eh, popular de 1995, en el artículo 12, apartado 7 donde se, en el artículo 12 se recogen eh, los motivos por los cuales uno no puede formar parte de, de un jurado popular, y hay tantos motivos como ser mayor de 65 años, por ejemplo, eh, y en el apartado 7 de este artículo se deja como una especie de cláusula abierta, ¿no? Y se dice, dice textualmente, se dice, los que alegan o acreditan suficientemente. Otra causa que les dificulte, eh, forma, que, que les dificulte perdón, de manera grave el desempeño de, eh, de la función de jurado. Y aquí se ha entendido que se podría dar cabida a esa objeción de conciencia, porque como es una, una, una cláusula abierta, decir, bueno, pues si hay una una razón realmente grave para desempeñar eh, esa función de jurado que tiene que ver pues esa con una connotación religiosa de no puedo juzgar o nadie nos puede juzgar o no juzgues y no serás juzgado estos principios religiosos, pues entonces en, con esa cláusula abierta podríamos decir que se daría perfectamente eh, cabida a, a esa objeción de conciencia de hecho así se ha dado. Otra, otra, otras, otros casos, otra casuística más compleja, por ejemplo, la de la omisión del deber electoral de eh, formar parte de, de las mesas electorales. Esto es algo que lo han planteado reiteradamente los testigos de Jehová. La de no, no formar parte de, de, de, de un deber electoral, de, del deber cívico, de nuevo, de formar parte de una mesa electoral. Y sin embargo, el Tribunal Supremo español no estima causa, o hasta ahora no ha estimado causa suficiente y eh, justificativa para eh, incumplir este, este deber cívico. Eh, en otros países, como en Estados Unidos, en algunos casos, se ha llegado a admitir esa posibilidad, pero tampoco es una objeción de conciencia, podríamos decir, que, que, que, se haya, que se haya resuelto favorablemente eh, para, a la hora de incumplir ese deber cívico de, de, de formar parte de una mesa electoral. Desde luego, en España el Tribunal Supremo no lo ha admitido y son solamente los testigos de Jehová los que han planteado en algunos casos esta objeción eh, de conciencia. Otra de las objeciones de conciencia más complejas que se plantea es la objeción de conciencia a tratamientos médicos. Esto es, una, esto es algo que reiteradamente se está planteando eh, que, y que realmente bueno, plantea una tensión fuerte entre, entre conciencia religiosa, podríamos decir, y norma jurídica. Es una de las objeciones más complejas a veces. Eh, la mayoría de las, de, la, de, de las objeciones de conciencia en, a tratamientos médicos son eh, por, por cuestiones religiosas, pero bueno, pueden ser también de otro tipo, por ejemplo, las huelgas de hambre, cuando se han planteado huelgas de hambre, eh, si efectivamente eh, se rechazan... Eh, pues el eh, eh, tratamiento médico, la alimentación, no a, a, a personas que están en huelga de hambre y llegan a una situación situación límite. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, aquí confluyen muchos derechos. Aquí el problema es un, un conflicto entre derechos. Un conflicto entre derechos y ahí de nuevo hay que ponderar cuál es el derecho que debe primar. En estos casos, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es entre derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física. Y esto confluye o entra en, en conflicto, mejor dicho, con la libertad religiosa o la libertad de conciencia. Y desde el punto de vista de la deontología médica, pues eh, se plantean también de nuevo conflictos adicionales. Desde el punto de vista de la deontología médica es digamos, decir, el, el carácter salvífico de un tratamiento médico. Es decir, hay un tratamiento médico que se sabe y que está demostrado desde el punto de vista de la deontología profesional que, que va a salvar la vida y, sin embargo, por razones de conciencia, determinadas personas se pueden negar a ese tratamiento médico. Con lo cual, ahí hay un conflicto importante entre, entre derechos. O, o, o, o, por ejemplo, cuando las terapias alternativas eh, eh, que, que, puedan, que puedan existir en un, en un momento determinado y que no estén reconocidas por, eh, diríamos, lo, los colegios oficiales médicos, pero que se plantean como alternativas eh, médicas, alternativas terapéuticas. Eh, o incluso se podría plantear un problema también con el régimen de seguros sociales disponibles en un, en, un, en un determinado país. O sea, fíjense entonces la cantidad de conflictos que se están produciendo. O sea, que no es tan simple decir, bueno, yo por razones de, de conciencia o por razones religiosas no quiero un tratamiento médico. Podríamos decir, bueno, esto es muy simple y como decimos que la objeción de conciencia sirve para resolver un problema individual, como decíamos antes... De conciencia, de, bueno, pues si yo no quiero, yo no quiero. No es tan simple porque ahí se mezclan todos estos otros derechos no y el conflicto con estos derechos y sobre todo la deontología profesional del personal sanitario que tiene que eh, es, imponer una serie de tratamientos que es, es, están demostrados que le pueden salvar la vida y a pesar de eso, pues estas personas no quieren, etcétera, etcétera. Con lo cual se plantea muchísimo, muchísimo conflicto de derechos. Y desde el punto de vista del derecho penal también, es decir, por ejemplo, la responsabilidad de los padres o familiares respecto a la vida de menores eh, o de menores de edad o de allegados o la responsabilidad penal incluso de los médicos o jueces que autorizan el tratamiento médico para un paciente objetor de conciencia. Claro, cuando llegamos a esa situación de que hay um, un, un médico, los médicos de un determinado hospital y, y efectivamente deciden aplicar un tratamiento o incluso a través de, de los jueces, cuando un, un tribunal autoriza un tratamiento médico, para un paciente que es objetor y que no quiere ese tratamiento. Con lo cual, el, el, el, el resultado judicial es muy complejo, porque aquí podrían intervenir derecho administrativo, derecho penal, derecho constitucional, qué derechos fundamentales están en juego, pero incluso el derecho eclesiástico del Estado. Por ejemplo, nosotros en España, con todavía unos acuerdos con la Santa Sede, que, son, que están ahí todavía en vigor, con lo cual hay un derecho eclesiástico del Estado ahí. Es decir, es muy complejo, no es tan sencillo, um, diríamos, legislar sobre esta materia, ni siquiera resolver casuísticamente estos, estos casos. La objeción de conciencia de tratamientos médicos, incluida la objeción de conciencia sanitaria, como decía, e incluso la, la objeción de conciencia al aborto. O la objeción de conciencia farmacéutica, eh, como decía, puede tener una base religiosa, pero pueden tener también otras bases axiológicas, sobre todo en el caso del personal sanitario, que no es tan eh, fácil de resolver eh, solamente como pues, diciendo que esto es un problema moral, es un problema de conciencia y es un problema individual. Podríamos plantear otra casuística también, por ejemplo, la cuestión de conciencia derivada del vestuario religioso. Y de nuevo aquí el, el, la situación es muy compleja, tenemos también muchas resoluciones judiciales, incluso de tribunales europeos, y de nuevo hay que recordar algo aquí importante, la laicidad es del Estado y eh, la laicidad no es de los individuos, sino que los individuos tienen la libertad de conciencia. Con lo cual, el tema del vestuario religioso, de nuevo, es complejo y de nuevo esa complejidad nos lleva también a no caer en el relativismo ético. ¿Mm? Eh, el, el, el tema del, del vestuario que tiene que ver con... con, con con conciencia o con religión o con, o con cultura, podríamos decir que eh, en España se ha resuelto como, en principio, un problema de orden público, es decir, um, cuando uno tiene que identificarse por cuestiones de orden público, se tiene que identificar, da igual que lleve un casco de moto o que lleve un velo, que le tape la cara, por cuestiones de orden público hay que identificarse, eh, eh, pero, sin embargo, eh, en... en más allá de esos aspectos de orden público, es difícil, es difícil restringir la libertad individual por una parte y la libertad de conciencia por otra parte a la hora de portar determinados Uh, vestimentas que tienen que ver con una determinada concepción religiosa. Otra cosa son los espacios públicos. Como decíamos, en los espacios públicos creo que el tema está bastante resuelto. Es decir, en los espacios públicos no se admiten ni los símbolos ni, diríamos, las vestimentas religiosas de un tipo o de otro, pero... En otros ámbitos es difícil restringirlo, y así se ha manifestado en muchas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que se debe primar la libertad individual, la libertad de conciencia, cuando no hay coacción a la hora de portar determinado vestuario que tiene un carácter eh, religioso. Um... Eh, podríamos señalar, por ejemplo, hay otro, hay otro tipo de, de objeción de conciencia dentro de estas casuísticas que aquí no se ha dado en España tanto ni en Europa, pero se ha dado mucho en Estados Unidos, que es, por ejemplo, la objeción de conciencia a las fotografías en los eh, documentos de identidad. Eh, en muchas concepciones religiosas se entiende que para evitar la idolatría, pues eh, el hecho de eh, utilizar determinadas imágenes pueden ser. Eh, eh, puede plantear problemas, problemas de conciencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 85, en el estado de Nebraska, se plantea este, esta objeción de conciencia respecto a la iglesia pentecostal, eh, en el sentido de que eh, eh, se amparan en la libertad de conciencia y la libertad religiosa para eh, exigir que en, en documentos eh, identificativos, pues como nuestro DNI o cualquier tarjeta sanitaria, etcétera no eh, se utilice la, la, la fotografía de las personas. Y, curiosamente, la Corte Federal de Apelación falló favorablemente eh, a, a favor de una objetora de conciencia en este sentido, eh, eh, admitiendo que los documentos de identidad pudieran ir sin fotografía porque... Su concepción religiosa, su conciencia, le impedía eh, eh, mostrar la fotografía. En España se ha planteado también la cuestión de conciencia en la fotografía para mujeres islámicas que portan, como decíamos, el velo o, o, o similares. Eh, se ha planteado esto, pero la solución siempre es la misma, cuestiones de orden público, eh, la imagen, eh, aquí no es un problema, además en el caso de, de las mujeres islámicas no es un problema de idolatría, como planteaban, por ejemplo, las, las, las iglesias pentecostales en Estados Unidos, sino que es un pro problema más de, de, de portar determinadas vestimentas, y en este caso... En España se ha resuelto de la misma manera, es decir, la fotografía tiene que estar y además descubierta por cuestiones de orden público, y más allá de eso, una vez que se haya hecho la fotografía, usted vuelva a ponerse el velo o a portar la, la, la vestimenta identificatoria. Se ha planteado simplemente por mujeres islámicas, pero en Estados Unidos y en Canadá también, en Canadá también hubo un caso de una comunidad muy, muy compleja, no me acuerdo cómo se llama, uterita o algo así, una, una comunidad religiosa también bastante minoritaria, pero también se planteó, eh, es, un, es un grupo próximo a los amish y, y a los, me parece que a los amish, sí, y, y los tribunales inferiores de momento están fallando a favor de esa objeción de conciencia, de que puedan existir documentos identificativos en los que no se, se, se, se muestre la, la fotografía de la persona. Hay también otro caso muy peculiar que también se ha planteado, sobre todo en Estados Unidos, que es la objeción de conciencia a los números identificativos. Por ejemplo, el número de la seguridad social. En Estados Unidos saben que el número de la seguridad social es el número que, que, que, con el que uno se identifica y, y, y se relaciona fundamentalmente en todos los ámbitos. Y hay una objeción de conciencia a ser identificados por un número. Fíjense, o sea, no, no, no. En el caso anterior era el que se muestra en la fotografía, en este caso es la objeción de conciencia a ser identificados por un número en los trámites administrativos. Fundamentalmente se ha planteado en algunas tribus indias americanas, ¿ah? que entienden que, eh, que el número es una marca que, que, que ofende, diríamos, a... A las personas, ¿no? Es como la marca de la bestia en, en el apocalipsis, podríamos decir. Y se han planteado casos que han llegado a tribunales ¿eh? en el sentido de que, bueno, no, no, no pueden utilizar números eh, que identifiquen a las personas para determinados trámites. Y se han eh, reconocido esa objeción de conciencia por motivos religiosos, en este caso, en algunas comunidades cristianas y en algunas tribus indias americanas en Estados Unidos. También se han planteado, fíjese, otro tipo de objeción de conciencia a la tecnología en general, ¿eh? a la tecnología y al uso de la tecnología en general, porque se entiende en algunas comunidades religiosas que determinados instrumentos tecnológicos sustraen el espíritu de las personas. Pues puede parecer un poco curioso, pero en algunos casos, igual que con el tema de la fotografía, también hay también hay una connotación de que la fotografía sustrae el espíritu de las personas. Y en Estados Unidos y en Canadá en el, se han planteado ya algunos casos de objeción de conciencia. Claro, para nosotros estas, estos tipos de objeción de conciencia nos resultan, nos resultan demasiado ajenos, ¿no? porque no tenemos tanta tanta diversidad religiosa y ese tipo de comunidades religiosas que existen en Estados Unidos, pero realmente se están planteando y están llegando a los tribunales y, por tanto, pues efectivamente están obteniendo en muchas ocasiones resoluciones favorables, en este caso, a la objeción de conciencia. A veces incluso se están planteando también algún tipo de objeción de conciencia por trato discriminatorio hacia algunas religiones. Fíjense, es, es curioso, ¿no? Eh, hemos dicho que eh, la exigencia de un Estado laico es la neutralidad, la imparcialidad, y a veces se están planteando casos de objeciones porque eh, hay un trato discriminatorio hacia algunas religiones. Pero bueno, esto es, diríamos, bastante más minoritario. Hay ciertas objeciones también de conciencia a la seguridad social o a sistemas nacionales de eh, previsión social. Eh, por ejemplo, en determinadas comunidades amish, de creyentes amish, eh, in, in, incluso eh, utilizan eh, este argumento en el sentido de que o sea, es, es un argumento muy comunitario. ¿no? En las comunidades amish, en algunas, en algunas comunidades religiosas de este tipo en Estados Unidos, eh, se basan en ese principio moral de atender a los ancianos o a los enfermos dentro de la comunidad. ¿eh? Entonces, ese es un principio comunitario básico. ¿Eh? y entienden que es inmoral eh, que no atiendan a sus ancianos o a sus enfermos dentro de la comunidad. Entonces, hay una objeción de conciencia a la seguridad social o a los sistemas nacionales de previsión. No quieren pagar incluso a la seguridad social o a estos sistemas nacionales de, de previsión. Claro, se haría más en temas de, de trabajadores autónomos, pero argumentando precisamente esta razón moral, es decir, yo no quiero pagar a la seguridad social porque en mi comunidad vamos a atender a los enfermos, vamos a atender a los ancianos y no necesitamos un sistema de de previsión social o un sistema de, eh, de seguridad social donde se les atienda. Es, es curioso, pero incluso en alguna corte federal de Estados Unidos se ha fallado a favor de los AMIS en este sentido, a favor de que determinadas comunidades de AMIS o determinados trabajadores autónomos dentro de las comunidades AMIS se les pueda eh, reconocer una exención fiscal o una exención de pago de cuotas a la seguridad social por razones de conciencia. Fíjense, sí, realmente es, es, es curioso no todo lo que, lo, que, lo, que, lo que está detrás de la objeción de conciencia. Y el objeto fiscal en este caso también podríamos decir, la objeción fiscal aquí también tendría el mismo sentido, puesto que muchos eh, sistemas de previsión social se pagan a través de, de los impuestos, la objeción fiscal aquí también podría ser, argumentada, igual que hemos dicho al principio que la objeción fiscal podría ser argumentada por razones pacifistas cuando hay sistemas impositivos que invierten en políticas de guerra, en armamentos, etcétera, aquí la objeción fiscal podría ser argumentada por razones morales en el sentido que la objeción fiscal, en, en, perdón, en el sentido de que en, en los sistemas de previsión eh, en, de previsión social o de sanitaria se, se, se, se financian a través de los impuestos, se hacen objetores fiscales porque precisamente entienden que desde el punto de vista de su religión, desde el punto de vista comunitario, a los ancianos y a los enfermos los van a cuidar ellos porque entienden que es inmoral desde el punto de vista religioso derivarlos a un, un hospital, un hospital público que los atienda. Y luego aquí en España podríamos decir que hay uno de los casos más, más difundidos, más conocidos, de la objeción de conciencia a los tratamientos médicos que son eh, a los tratamientos eh, homonotransfusionales, es decir, el tema de la denegación eh, continua que se produce eh, por parte de los testigos de Jehová a las transfusiones eh, de sangre. Este es un tema muy, muy, muy complejo, eh, ha habido, ya hay mucha casuística, hay una casuística reiterada de los tribunales en España a denegar, a denegar el derecho de los testigos de Jehová a que se les reintegre por parte de la seguridad social los costes de operaciones quirúrgicas que se han llevado a cabo en hospitales o en, en, en otros centros donde no se les ha puesto una transfusión de sangre. Pero en ese sentido, como decía la casuística eh, en, en, del Tribunal del tribunal Supremo Español, reiteradamente y continuamente es la misma. Es decir, no se les puede, si ellos optan por la no transfusión y optan por irse a un servicio privado donde le puedan hacer una operación sin transfusión de sangre, no eh, no se les reconoce el derecho, que es lo que piden ellos luego, el derecho a que la Seguridad Social les reintegre el coste de la operación que han llevado a cabo en un hospital privado. Como decía, en este caso el, el, el, el, la, la jurisprudencia es totalmente, totalmente unánime en no reconocer ese, ese derecho. Podríamos señalar otro tipo de... de de, de objeción todavía, y es la objeción de conciencia a las cuotas sindicales. <ríe> Fíjense qué, qué complejidad, es que realmente la casuística es, es inmensa, ¿no? La objeción de conciencia a las cuotas sindicales eh, es que está muy limitada a su alcance, fundamentalmente, referida a la oposición a la lucha de clases. Claro, los sindicatos se basan, fundamentalmente, toda la organización sindical se basa, como sabemos, históricamente en ese principio de la lucha de, la lucha de clases. Entonces, hay determinadas comunidades que entienden que es una idea inmoral, ¿eh? la idea de admitir la lucha de clases y eh, establece una cierta objeción de conciencia a las cuotas eh, sindicales, a las contribuciones eh, sindicales. Eh, incluso en, en algunos eh, estados eh, donde eh, bueno, la sindicación, o en algunos países donde la sindicación es obligatoria, en algunos países además donde las, las contribuciones sindicales eh, se pueden eh, dirigir eh, hacia prestaciones sanitarias que, eh, que financien o que van a avalar el aborto, con lo cual entonces ya se introduce otra, otra connotación religiosa eh, adicional. En Estados Unidos, de nuevo, se han planteado muchísimos recursos también, esta objeción de conciencia a las cuotas sindicales, especialmente, como decíamos, en contribuciones sindicales que… Eh, que, que que de alguna manera respaldan, ¿no? podríamos decir, el aborto entre las prestaciones sanitarias que se aplican a sus, eh, a sus afiliados. y Entonces, se plantea también una objeción a las cuotas sanitarias, eh, a las cuotas sindicales. En este caso, muchos tribunales de Estados Unidos o algunos tribunales de Estados Unidos han admitido esta objeción de conciencia, ¿eh? han admitido esta, esta objeción sin conciencia, eh, sobre todo a la afiliación sindical cuando la afiliación sindical es voluntaria. Y en estos casos la contribución sindical es una condición. Eh... Es una, no es una, perdón, esto se ha admitido cuando la condición sindical es precisamente eh, eh, una condición necesaria para el empleo. En muchos estados de Estados Unidos, efectivamente, la afiliación sindical en determinados sectores se plantea como una condición necesaria para el empleo. En estos casos, en los que algunos tribunales federales de Estados Unidos han admitido la objeción de conciencia a las cuotas sindicales por ese argumento de la oposición moral a la lucha de clases. Fíjense si hay cantidad de... de, de... Y luego, bueno, pues, no sé, podría señalar algunas, algunas, algunas objeciones de conciencia más, pero... No sé si ya dejarlo aquí o seguir con algún planteamiento más o abrir, abrir un poco el debate, porque la casuística es enorme. O sea, realmente, si nosotros nos planteamos, incluso como decía, en Estados Unidos, donde hay tanto grupo eh, religioso con tantas peculiaridades, la objeción de conciencia puede ser inmensa. Y en estos casos, como decía, claro, son casos que hay que resolver casuísticamente a través de los tribunales, porque no, no se puede legislar eh, minuciosamente en todos estos grupos y en todas estas comunidades, comunidades religiosas. ¿no? Entonces, bueno, la tradición anglosajona, además, que es una tradición um, mucho más casuística, es la que, a través precisamente de las decisiones de los tribunales, ha ido aceptando determinados casos de objeción de conciencia mucho más particulares, mucho más concretos que las objeciones de conciencia que tenemos normalmente regulados en nuestras normas jurídicas y que, bueno, todos conocemos que están eh, totalmente identificados y que, como decía ya, no son objeciones de conciencia, sino simplemente son el ejercicio de un eh, derecho eh, fundamental recogido en una norma jurídica. Si quieren, lo dejamos aquí, si queréis, pues, como decía, abrimos un poco de debate sobre, estos, sobre esta casuística, incluso que alguna de ellas nos puede parecer un poco peculiar, ¿no? Pues esta casuística de no poderte identificar ante, con un número, el tema de la fotografía por el tema de la... Bueno, es, es curioso, bueno, pero se da. Se da de, muy bien, gracias. De de buenas, un gracias. Poco de, de debate, muy bien, ¿eh? pues eh, nada, eh, cuando queráis ir levantando, bueno, la manita esta que sale en las reacciones, eh, quien quiera comentar algo, mientras llega algo que no veo nada de momento, ah, no voy a poner la vista a la galería, porque puede haber un momento Voy a colar yo una, una pequeña pregunta, eh, ya que estoy aquí puedo abusar un poquito. No, eh, al, eh, ha habido algún pequeño debate en temas de aborto y demás, yo creo que alguna clínica o algún hospital privado ha planteado una objeción de conciencia como colectiva, y efectivamente se ha dicho que eso no procede, pero ¿tiene algún recorrido argumentario eso? No sé. Sí. Es complejo porque, eh, a ver, como he como señalado al principio, o sea, la objeción de conciencia es está previsto, o sea, el concepto de objeción de conciencia está previsto para resolver un problema individual de conciencia, como decíamos. Claro, que una clínica privada eh, de forma conjunta eh, argumente, una objeción de conciencia a las prácticas del aborto me parece, me parece complejo de, de aceptar, ¿eh? porque esto no, no, no, es un, no es un problema colectivo, sino que es un problema individual. Si efectivamente la objeción de conciencia la entendemos como, como una forma de resolver problemas individuales, es difícil que todo un hospital decida objetar. Claro, tendrían que objetar individualmente cada uno. Si se objetan individualmente cada uno todos, bueno... Pero bueno, en cualquier caso, cuando hablamos del aborto, hablamos del aborto de hospitales públicos y de y de un servicio público, no de no claro. de un hospital privado. En un hospital privado, pues pueden hacer abortos o pueden no hacerlo. Con lo cual ahí el problema no tendría, no tendría, no tendría lugar, ¿no? Mm. Es como si en, si, en un colegio, si en un colegio católico tú decides hacerte objetor de conciencia. Es complicado Muy también. Bien. Pues nada, eh, he alzado la mano porque está aquí conmigo, Juanjo. Para Juanjo, pero para luego. Eh, bueno, pues Pedro Campos, Pedro Antonio Campos. Sí, buenas tardes. Mira María José, yo te quería hacer la siguiente consulta. Resulta que cuando el señor Veloz estuvo de alcalde de Zaragoza, obligaba a los concejales a asistir a las procesiones. Y no... Y con... Por una cuestión agravante de la de que si no existían le penalizaban, inclusive le sancionaban económicamente. ¿Hasta qué punto eso se puede aceptar teniendo en cuenta que España es un Estado confesional? Pues, pues, de ninguna de las maneras se puede aceptar que te obliguen a ir, por ser un cargo público, a una profesión. De ninguna de las maneras se puede aceptar. Vamos, eso es, es, yo creo que se está resuelto claramente. Es decir, eh, en un... Una, eh... Un cargo público puede ir a un acto religioso eh, en, en actitud de, por, por, por decisión privada, pero no como representante ¿no? de de una administración pública, es decir, un concejal puede ir a actos religiosos privados a los que quiera, pero no como concejal, con lo cual un, un alcalde que obliga a sus concejales, o sea, esa es una obligación que no tiene ningún fundamento ningún fundamento legal para nada, vamos, o sea, los concejales podrían denunciarle perfectamente al alcalde por, por obligarles a ir a un acto religioso, se supone que en representación de, de la alcaldía. No, no, eso es un despropósito por completo. Y si no, lo, pues. lo ha hecho y los concejales lo han aceptado, pues me parece fatal, pero vamos, no, no, tiene, no tiene más, no tiene mayor recorrido. Es imposible. Ya. Es imposible. Vale, gracias. <risa> Porque efectivamente, como decíamos, claro, es que el, el, el tema de la laicidad se, se, se, se, abarca todo esto. <risa> Pasamos entonces a Fermín. Fermín, por favor. Eh... ¿Conecta la cámara? No hay manera, no ah, quiere. Bueno, vale, vale. Es un fallo voz, público, sí. nada. Adelante. A ver, la pregunta es sobre la jerarquía de derechos cuando se contrapone. Y en concreto el que evidentemente nos preocupa más que, por ejemplo, el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia y la objeción de conciencia, cuando además parece tramposa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. ¿Se puede aceptar que en un hospital... ...público, eh, resulte que todos eh, los ginecólogos o, o tal, eh, digan que objetan y muchas veces con la trampa de que luego esos mismos, luego en una clínica privada, hacen los abortos. O que un farmacéutico niegue la píldora del día siguiente porque por sus creencias. Entonces, yo creo que, que, que ahí debe prevalecer el derecho de las personas, eh, de la mujer al aborto, puesto que está reconocido por ley... O el derecho a que te den un tal fármaco que está permitido eh, que tengas acceso a él. Y ahí, sinceramente, habría que plantear, mire usted, el que va, el que es, opta por la especialidad de ginecología, de, está aceptando que, tiene que, que se compromete profesionalmente a aquello que está en, en, en un marco jurídico admitido a las operaciones. Yo creo que ahí debe prevalecer la, el derecho, el derecho. De ...individual frente a la objeción, cuando la objeción impide que se eh, efectúe ese derecho. Sí, evidentemente el derecho, en este caso, el derecho a la interrupción voluntaria de la, de, de, del embarazo, cuando está recogido en la ley, tiene que prevalecer. Y además es que el tema es que, como yo decía al principio, o sea objeción de conciencia es individual por razones éticas y morales, pero es que hay que argumentarla también. O sea, es que, claro, no es decir, vale, yo, yo soy objetor porque si no, mire, usted tendrá que explicar, tiene que explicar también, tiene que acogerse a los motivos y tiene que efectivamente especificar claramente cuáles son las razones religiosas o las, o las razones éticas del tipo que sea que a usted le permite acogerse a la objeción de conciencia. Es decir, igual que, que decíamos que, que, que en las comunidades AMIS en Estados Unidos, aunque nos parezca muy lejano, Dice, nos hacemos objetores porque a los ancianos los cuidamos, nosotros le nos están dando el argumento. Clarísimo. Bueno, pues usted, si es eh, un facultativo médico en un hospital público, tiene, en primer lugar, la obligación, el deber jurídico, de practicar los abortos que se le presenten en un, en un momento determinado y que estén recogidos en la ley. Ese es su deber jurídico. Ahora bien, frente a ese deber jurídico, y ese es el conflicto, como decía al principio, hay un deber moral. Si su deber moral como creyente católico o lo que sea, o como su deber moral le impide practicar una interrupción voluntaria del embarazo, usted tiene que argumentarlo y justificarlo, porque ahí se está planteando un conflicto entre deberes. Su deber jurídico es practicar el aborto. Su deber moral es no practicarlo. Específicamelo bien. Pero claro, hay que especificarlo bien y argumentarlo bien, porque claro, me dicen, no, por razones morales yo no, pero... ¿Cuáles son esas razones? A veces son razones médicas, a veces puede haber algún tipo de argumento de, de ontología profesional, bueno, y si son razones eh, religiosas, especifíquemelas bien, porque claro, usted me está diciendo por razones religiosas, pero luego resulta que usted no practica ninguna religión o se dice que es católico pero nada más y luego resulta que usted no hace ninguna práctica pues el argumento no se lo podemos admitir, para eso están efectivamente los comités de ética de los hospitales para valorar esas situaciones claro, porque no es cuestión de que yo diga no, no, usted viene a abortar, no, yo no, no, no, no practico el aborto porque no, mire usted, aquí hay un, todo un protocolo, hay una norma esa norma se aplica, vamos a ver cómo la aplicamos y hay una serie de comités éticos en los hospitales que además se van a encargar de, eh, de, de, de entender que su razón está plenamente justificada y que por tanto usted se hace objetor conforme a lo que la ley establece o sea que no es tan fácil no sé yo, no es seguir esa uh -huh. casuística, no sé, no sé si es tan fácil que todo un hospital público objete la práctica de una interrupción voluntaria de embarazo y luego la practiquen en privadas, no sé, eso es algo uh -huh. que se dice no sé si efectivamente eso es así tan claramente como, como se ha expuesto ¿Mm? las Porque como digo, hay todo un protocolo. A seguir un hospital público no es cuestión de que yo llegue y diga, viene una persona que quiere, que quiere interrumpir el embarazo y yo digo que no, porque no, no, mire usted, hay un protocolo, hay un comité éticos hay todo una, una, uh -huh. un tránsito que hay que, que hay que hacer si no es sin más decirse que, que todos se hacen objetores, ¿no? Bueno, y lo pasamos. mismo un farmacéutico, como decía, perdón, por terminar, y lo mismo con el caso de un farmacéutico que no quiere dispensar o vender la... La píldora del día después, pues lo mismo, mire usted, esto no es un capricho, usted tiene la obligación de dispensarla o otro facultativo de recetarla y si no lo hace, usted me tiene que argumentar bien por qué no lo hace, cuáles son sus motivos, cuáles son sus criterios morales y vamos a establecer todo el protocolo, que para eso está la ley, además. Antonio Gómez Movellano, cuando quieras. Sí, muchas gracias por tu exposición. Eh, en fin, yo quería simplemente una opinión, no una opinión, expresar sí una opinión. Y es que para mí, o sea, la objeción de conciencia está muy vinculado todo esto a una filosofía liberal, eh, muy radical, después anarquista, eh, tiene mucho que ver con esa concepción, digamos, del siglo XVIII y XIX. Y ese, es un, ese, digamos, crea un modelo social, por ejemplo, Estados Unidos, donde estos casos de objeción de conciencia es donde más jurisprudencia hay, donde más problemas se plantean porque es un tema de libertad individual. Se plantea no porque esté en una ley, sino porque está. En cambio, tenemos el mundo continental, bien un republicanismo radical, bien el socialismo real… Que son enemigos de la objeción de conciencia. Son enemigos, plantean las normas, las excepciones a las normas, todo muy reglamentado, pero en definitiva huyen de, de tal. Aún así, eh, un, digamos, como marco general, digamos así, eh, yo soy partidario de que precisamente porque la coerción estatal cada día es mayor en las sociedades modernas, de, quedan grupos y personas fuera y quedan, soy partidario de siempre, a, a, digamos, ampliar todo esto de la, de la objeción de conciencia. ¿no? Y quiero decir que hay un tema muy vinculado a la objeción de conciencia que tú has planteado y es el tema de la objeción al servicio militar. ¿no? Es algo que, vamos, no está reconocido radicalmente en las cartas de, digamos, de derechos humanos, pero sí se ha reconocido eh, diversas cosas relacionadas con la objeción de conciencia. De tal manera… Que hoy hay, digamos, un clamor a interés estatal de que efectivamente hay que reconocer la objeción de conciencia y al servicio militar obligatorio, y así se hace. ¿no? Es verdad que cuando llega la guerra, como estamos viendo ahora mismo en Rusia y en Ucrania, quiero deciros, quiero deciros se pisatea totalmente este derecho, no se aplica. Pero bueno, en el caso de la objeción de, al servicio militar, puesto que se reconoce internacionalmente se reconoce que tiene que haber algún sistema para que uno, por razones de religión o de conciencia, humanistas, porque claro, es matar a gente, es el ejército, son las armas. Sin embargo, cuando llega el tema eh, de la eh, objeción fiscal a las armas, es decir, las campañas que se hacen en Europa, en Estados Unidos, de yo voy a de traerme el 2% de, de mi ingreso porque esto va a ir después… A tal, ahí no, porque quiero deciros que la, las leyes tributarias no admiten ninguna objeción por ningún tipo de motivo. Es decir, la objeción fiscal, que ahí empezó el famoso libro de tu de, de precisamente él, era un objetor fiscal. fiscal sí, o sea, sí. la, las leyes tributarias de todo el mundo no admiten objeción de conciencia por ninguna causa. Entonces, eso yo creo que abrir la brecha de que, por ejemplo, las ideologías progresistas en Europa exigieran, exigieran en las leyes presupuestarias y en las leyes tributarias la objeción de los ciudadanos al presupuesto militar. Hombre, a mí me parece un objetivo como lo ha sido la objeción al servicio militar obligatorio. Es un objetivo, es un objetivo verdaderamente importante, ¿no? Yo lo dejo ahí como una reflexión y de alguna manera como un norte práctico a la lucha por la objeción de conciencia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo mismo también me parece que eso sería muy importante, pero lo veo un poco factible, ¿no? Sobre todo por la fuerza de los lobbies armamentísticos ahora mismo, pero me parece efectivamente, y lo has argumentado perfectamente, y que sí sería, pero la objeción fiscal es algo que los estados no admiten de ninguna manera, y en este caso yo estoy de acuerdo contigo pero lo veo bastante, bastante improbable, ¿no? Igual que la objeción al servicio militar, sí que... Y fue, y fue la primera objeción de conciencia que se ha reconocido y la, más, eh, la, más, la que te ha tenido mayor proyección. Eh, sin embargo, la objeción fiscal la veo mucho más difícil eh, de que se pueda realmente reconocer en algún momento. Aunque estoy de acuerdo contigo con lo que has planteado, por supuesto que sí. Bueno, adelante. Va Juanjo ahora, ¿eh? Está a mi lado. Vale. Hola, buenas tardes. Eh, a mí lo que pasa es que el, el, toda la casuística que has comentado básicamente de Estados Unidos me lleva a, a, a una reflexión que quiero compartir, porque yo creo que todo el tema este de la objeción de conciencia, que siendo evidentemente un derecho que hay que reconocer, pero yo creo que depende un poco del modelo de, de sociedad en el cual se está planteando. Es la... la, la la, el conflicto entre lo público, es decir, que hay un proyecto común de ciudadanía, o lo privado, eh, el tema de fomentar o potenciar el, el individualismo, ¿no? eh, con, con, con legislaciones o resoluciones judiciales a la carta, eh, o, con, o basadas en el relativismo ético o cultural, porque es que si no abrir el espectro de la objeción de conciencia a la multiplicidad, de conciencias individuales, claro. eso nos lleva, al menos en la cultura occidental, o aparte de la cultura occidental, o al menos en el modelo que muchos de nosotros preconizamos, a romper ese proyecto común de ciudadanía, que, te, que se puede ser compatible en respetar la objeción de conciencia, pero cómo no, en determinados aspectos, pero no en los aspectos que has comentado y que son producto de la sociedad, creo yo, de Estados Unidos, y que aquí no se entenderían, porque repito, es un poco... El, el tema de, de parcelar la multiplicidad de opciones de conciencia individuales. Sí. Uh -huh. Y mucho más cuando después, como una de las condiciones que se ponen, y que son completamente lógicas, deben ser completamente, debe ser que la objeción de conciencia debe ser argumentada. Pero claro, cuando, son, cuando entran elementos religiosos, aquí por lo menos, de acuerdo con la constitución española, nadie está obligado a declararse sobre sus convicciones religiosas con lo cual quiere decirse que es que no yo es que esto es porque sí porque es mi conciencia y claro ante eso mmm, dónde se queda en la, la, la frontera judicial sí. y después hay otro elemento ahí es yo te, te planteo el tema este, de lo público lo privado la multiplicidad la dificultad al menos en la constitución española en la cualificación de la, mmm, declarar sobre propia conciencia y después hay otro elemento mmm, que lo, lo, lo pongo en la palestra, es decir, el tema de lo que se llama los costes, los costes de una determinada convicción. Es decir, cuando una persona asume una determinada convicción que consecuentemente le impide, de acuerdo con su, esa convicción, llevar a cabo obligaciones públicas, claro, Ahí no puede valer la objeción de conciencia. Ahí tiene que entrar lo que yo llamo el coste de la, de la convicción. Cuando aquí en España, eh, siendo en la dictadura, pues eh, te dedicabas a, a, de acuerdo con tus convicciones, a luchar, pues es que el coste es que si te pillaban, mmm, te ibas a la cárcel. Y hay que asumir ese coste. Y lo mismo que cuando, eh, que en otro terreno, eh, el tema de los alimentos en los colegios, que por opción de conciencia... Eh, Tú tienes que asumir, y todo esto en el marco de que a veces es preferible dar soluciones que no crear más problemas, ¿no? pero tienes que asumir que es tu coste de que tú has hecho la opción de que eres mmm, vegano, por ejemplo, cuando y lo público, no puedes o, o, o, o, o hacer una objeción de conciencia y una legislación cuasi particular. Entonces te planteo estas cosas, lo público, lo privado, eh, la dificultad de argumentar en temas religiosos y después que yo creo que en cierta medida no se puede abrir el abanico porque cada uno tiene que asumir el coste de su opción de conciencia. Sí, estoy de acuerdo también con lo, con lo, que, con lo que señalas. Y yo, por eso me parece que al principio decía que detrás del tema de la objeción de conciencia lo que hay realmente es la expresión más radical de la libertad de conciencia, finalmente. Y entonces, claro, ¿hasta dónde, hasta dónde llega? esa radicalidad de la libertad de conciencia eh, y como tú dices muy bien hay incluso eso hay, hay ámbitos que tienen que ver con deberes cívicos ¿Eh? deberes que no solamente es mero deber jurídico, no, no, es que es compromiso cívico, deberes cívicos y entonces si podemos objetar a cualquier cosa, pues es muy complicado porque efectivamente caeríamos en un cierto relativismo ético, admitiríamos cualquier cosa, cualquier práctica y eso tampoco se puede admitir. También es cierto y como decía antes también Antonio, efectivamente todo esto depende del modelo de sociedad ¿eh? y por eso vemos como en Estados Unidos hay toda esa... Eh, porque fijaros, en Estados Unidos además se saca su que tiene que ver con esa conciencia tan individualista de, de, de la libertad, ¿no? de la libertad individual, eh, frente al republicanismo eh, más europeo. Pero, pero es curioso porque, eh, porque también se plantea dentro de comunidades, ¿no? Es la comunidad a mí o todas, determinadas comunidades ¿eh? y se plantea como una reivindicación comunitaria, no solamente, no solamente individual, ¿no? No es, no es un problema solo individual, es esta comunidad que, que acoge a los enfermos o es una comunidad que, que entiende que la fotografía no puede estar porque le roba el espíritu. O sea, es más una reivindicación comunitaria. Fijaros, ahí también hay un cierto, un cierto, podríamos decir, una cierta reivindicación de minorías religiosas que en un momento determinado se pueden sentir discriminadas y reivindican colectivamente una identidad religiosa. Es más complejo de lo que parece, aunque pueda parecer que eso, que la sociedad norteamericana es más individualista, se basa en esa radicalidad del, del individuo, de la libertad individual y, de, y por ahí... Nos chocan algunas objeciones de conciencia, pero muchas de esas objeciones de conciencia, de esa casuística que yo he señalado, tienen más que ver con lo comunitario, tienen más que ver con comunidades religiosas, grupos religiosos e identitarios que reivindican algo como identitario, como común, no como, no como algo individual. La comunidad Hamish no reivindica una libertad individual, reivindica una identidad comunitaria y eso es lo que reivindica ante, ante un tribunal es muy complejo realmente el tema el tema de la objeción de conciencia claro evidentemente la objeción de conciencia no se puede no se puede generalizar demasiado a cada a cada casuística a cada supuesto como dices tú claro evidentemente porque al final todos podríamos objetar por cualquier razón de conciencia Y claro, evidentemente porque claro la objeción de conciencia es la desobediencia, a una norma, no lo olvidemos. ¿Eh? Vuelvo a decir, cuando hay una regulación jurídica, ya sabemos, vale, pero cuando no hay regulación jurídica, pues efectivamente la objeción de conciencia es simplemente la desobediencia ¿eh? a un deber jurídico. Y un sistema jurídico no puede legislar genéricamente y reconocer genéricamente la desobediencia. Y es un contrasentido, ¿no? ¿Cómo va a legislar y a reconocer eh, la desobediencia o la objeción de conciencia con carácter general? Porque sería tanto como admitir que podemos desobedecer cualquier norma por razón, por razón eh, moral, de conciencia, o por razón filosófica, etcétera, etcétera. Con lo cual no es un problema nada fácil, la objeción de conciencia no es un problema nada fácil. Hay supuestos donde vemos que es muy claro, presidente, compañeros, la objeción de, de, de, de conciencia del servicio militar obligatorio y eso es algo que ya bueno, se reconoció, se ha reconocido y ahí lo vemos claro, la objeción de conciencia médica en algunos supuestos de prácticas de aborto, a lo mejor lo podemos saber ver más claro, pero en otros casos es difícil, es difícil. Y la casuística que vemos en Estados Unidos, ¿tiene que ver con esa conciencia esa individualista? Sí, pero no solo, porque son reivindicaciones a veces comunitarias de grupos religiosos que tienen más la reivindicación de minoría religiosa discriminada. Uh -huh. Y es, es, es muy peculiar ahí, ¿eh? porque claro, ahí ya no es la libertad individual, es una comunidad religiosa que se siente discriminada en algunos casos, y entonces, como seña de identidad, reivindican una objeción de conciencia en ese sentido. Es complejo. Por eso decía que es muy radical, es una, la, la expresión más radical de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es una de las libertades básicas, ¿no? De nuestros sistemas o sociedades democráticas, pero llevar las, sus últimas consecuencias, pues, plantea estos conflictos, evidentemente, de derechos, de valores. Bueno, Miguel Ángel, cuando quieras. Activa el micrófono, Miguel Ángel. Micrófono. No te oímos. Bueno, vamos a pasar a, a Juan, que había levantado la mano. Ahora sí, perdón. Ah, perdón. ¿Ya? Ah, muy bien, ahora sí. sí. Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias por tu exposición. Ahora ya no, no la estoy viendo, ya la veo aquí. Eh, yo le voy a, a plantear un caso particular en el que ya me he visto implicado una vez y dentro de poco volveré a la misma situación. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Eh, usted es, explicaba la, el derecho a, a, a, a no jurar eh, de los cargos públicos. Los ciudadanos nos vemos en situación parecida a esta en tribunales, cuando te dice jura o promete. Yo una vez ya he respondido de esta forma, eh, prometo por mi honor pero quiero que conste en acta de que siento eh, cierto atentado contra mi derecho constitucional a no declarar sobre mi religión, convicciones o, o creencias. Eh, ya lo he dicho una vez, no me dijeron nada y que dentro de poco voy a tener que participar otra vez como testigo en un juicio y creo que volveré a hacerlo a ver qué opina de esto. No, pero eso es... A ver, no, yo creo que no hay ningún conflicto ahí, porque usted tiene la opción. Es decir, si le obligasen a jurar, <ríe> sería el problema, pero bueno. usted tiene la opción. Usted puede jurar o prometer, con lo cual se promete y punto, ya está, no hay ¿Quién más. ¿Quién jura y quién promete? ¿Cómo? ¿Quién jura y quién promete? No, pero mm, no hay obligación de identificarse más. Usted o jura o promete. Ya, ya, sí, entiendo lo que quiere decir, pero quiere decir que en este caso... Vamos a ver, no sé cómo explicarle. Usted incluso puede ser católico y no querer jurar, no sé. Es que, claro, nadie le va a preguntar a usted por qué no jura. Nadie no, se lo pregunta ya. y además tiene la opción de, de otro comportamiento. Usted tiene la opción de prometer. ¿eh? Ya. Quiere decir que no, yo no veo conflicto ahí. Muy bien. Pues nada. O sea, ¿Usted cree que el conflicto es porque al prometer parece que se está identificando con... Bueno, yo lo veo, ¿eh? yo ¿Pérate? lo veo. ¿Quien Perdón, ¿quien tú lo que ves. Promete? Yo también lo veo. O sea, ¿Tú es... lo ves el conflicto? Claro, claro, hay que conseguir fórmulas que sean están que no, Perdón. No, no, no, no morales, sino de acuerdo, o sea, pues promete. Todo pues el mundo debe prometer y punto. No a la conciencia o por tu religión. E es el problema de las, fórmulas, de las fórmulas reglamentarias que hay en España que no son. No son verdaderamente de neutralidad. Sí. ¿no? O sea, tú... Probablemente, no, ahora que lo dices, sí, tienes razón. Probablemente, efectivamente, un Estado laico no tendría que dar la opción de jurar. <risa> ¿no? Tendría simplemente prometer y ya, ¿no? Sí, efectivamente. Es más, ¿no? eh, es lo que te refieres. Prometer pues por el ordenamiento civil, o sea de por la constitución. O Exactamente. Por lo que sea. Estoy aquí por la obligación de que me da la legislación de que tengo que estar aquí o por lo que sea. Es decir, buscar ese tipo de cosas. Sí. No, oh, tienes sí, razón. Yo, a ver, yo lo, yo lo expresaba porque decía, bueno, como hay otra opción y tú tienes una opción, entonces eh, diría, bueno, no te plantea conflicto porque tienes esa opción, no te obligan a jurar. Pero probablemente eh, ahora mismo <ríe> me acabo de dar cuenta, además, gracias por las por las puntualizaciones, no, porque me acabo de dar cuenta que probablemente un Estado laico, si efectivamente es el Estado laico, no tiene que dar la opción de jurar. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener que dar la opción de jurar? Porque entonces, a lo mejor, otra comunidad religiosa podría decir que, yo qué sé, que hace un, una invocación a no sé qué Dios, ¿no? Pagano, o lo que sea. Tiene razón, pues efectivamente. Mira, en esto no había pensado yo, porque yo siempre pensaba en la idea de las opciones. De decir Bueno, pues si hay otra opción, no hay problema. porque. Pero tiene razón, Estado laico no tiene por qué dar la opción de jurar. No tendría que estar presente, porque si da la opción de jurar, podría dar la opción, como decíamos, de invocar al Dios Sol o de... Perfectamente, bueno, pues muchas gracias bueno, a ti por la. Bien, pero a, la lo que pregunta me interesaba era, era, era marido, otra, otra cosa. Me ha hecho, me ha hecho cambiar la, el punto de vista. Sí. Bueno, no en vano Antonio Gómez era el anterior presidente de Europa Laica. O sea, que ya claro las claro, estas no, no. Cosas. es que además en el momento ahora, yo, yo lo tenía claro, decir, bueno, como hay otra opción, pero cuando lo habéis dicho, lo has dicho así, claro. efectivamente ahora lo veo clarísimo: un Estado Laico no tiene que dar la opción de jurar. ¿Por qué? Claro, claro. Bueno, pasamos a Miguel Ángel, querías todavía? Gracias, porque... No, o sea, yo, mi, yo sí sigo viendo de que hay una declaración de convicciones y de, de, de, de creencias. Claro, pero en el momento no que, que no, pues, ya promete. Vale. Sí, sí, sí, ¿Quién jure? Yo digo, ¿quién jure? ¿Quién promete? Que sí, que sí. No, no, ahora lo entiendo porque digo que yo antes lo planteaba de esa manera, bueno, pues hay una opción y tal, pero efectivamente, claro que te, de alguna manera te estás... De alguna manera, teniendo que exponer a decir, bueno, yo no estoy jurando, estoy... Claro, entonces, efectivamente, no tendría que existir ya, o sea, se tendría que suprimir. Realmente, si alguna vez en España se pudiese tener un estatuto de laicidad, que es algo que yo he defendido en alguna ocasión, que España necesita un estatuto de laicidad. O sea, tenemos tal tipo de maraña normativa, de acuerdos con la Santa Sede, ley, de, ley orgánica de libertad religiosa, acuerdo con otras confesiones... Ha llegado tal, tal confusión que yo creo que habría que hacer pues una especie de, de, de, de, de, no sé, de organización jurídica más eh, coherente, aparte de reformar a lo mejor algún artículo de la Constitución, que también habría que reformar y de quitar a la Iglesia Católica de, de, de, del propio artículo de la Constitución. Pero aparte de eso, España necesitaría, yo creo que, como Estado laico, efectivamente un estatuto de laicidad. Y en un estatuto de laicidad esas cosas deberían borrarse, efectivamente. Pero no, no parece gracia. que lo del estatuto de laicidad va para largo en España, no hay... Que... no hay... María José, <ríe> Si teníamos tema... un problema con la Iglesia Católica, creo que en España ahora mm. tenemos un problema con todas las otras confesiones religiosas, en vez de solucionarlo con un estatuto de la Edidad, lo que hemos hecho es incorporar, incorporar, y tenemos... Antes había un problema con la Iglesia Católica cuando el Estado era nacional católico, y ahora tenemos un problema con todas las confesiones mm. religiosas. Mm. Con lo cual, eso quiere decir que el Estado español se aleja bastante de realmente de ser un Estado laico ahora mismo. Para conocimiento, para conocimiento de todo el mundo, que este matiz de suprimir la fórmula del juramento es una de las propuestas que tenemos en nuestra propuesta de ley de libertad de conciencia, es ah, dejar perfecto. suprimir ese tema. Y lo mismo que en nuestra perfecto. propuesta de Europa laica de libertad de conciencia está la, crea, la elaboración de un reglamento o estatuto de laicidad no un sí, sí, algo que lo defendido 3, que lo deja abierto y dice bueno porque es un estado confesional de cómo se traduce en la práctica digo sí. para que dentro de poco sí. tengo que volver a, a, a asistir como testigo a un juicio y volver a decir sí. la misma fórmula claro claro que siento que se atenta no, sí. siento que ah. se atenta contra ah. mi derecho constitucional a no declarar a no tener que declarar sí sí sí no, pues, bueno vamos vamos a proseguir si os parece eh, Juan había levantado la mano, aunque no eh, figura el iconito, pero bueno. No lo he encontrado, no lo he encontrado. No bueno, no pasa me... nada. Adelante. Llevo una tarde un poco intentando investigar, de todas maneras. Quería felicitar a la profesora Fariñas por su muy buena exposición y, sobre todo, aclarativa en algunos conceptos. De que lo ha, lo ha hecho fenomenal. Yo soy médico, yo soy médico con lo cual eh, tengo y además director de un centro hospitalario, bueno, director bueno. no, pero soy, soy, hospital, soy extra hospitalario, pero director de un centro de salud con más de 25.000 tarjetas y tengo problemas de pacientes que, más que de pacientes de médicos que por el simple hecho de decir que soy objeto de conciencia se quedan así y ya está, y, y el cliente entendamos por cliente el paciente, pues se quedan convencidos de que como es objeto de conciencia pues yo quería tener claro si es sujeto de conciencia que tendrá que tener esa declaración hecha físicamente ante un juez o ante alguien o ante la propia empresa. Porque entonces eso es fácil decir, Yo que soy objeto de conciencia o el farmacéutico no doy la píldora. Y esa es la cuestión, ¿me entendéis? Es una cuestión. la otra cuestión. Y la otra cuestión es cómo es posible que el farmacéutico se niega a una píldora del día, de, del, del día del día siguiente y no pase absolutamente nada. Es que ese es el problema que yo estoy viendo. ¿Sí? Ese es el problema, porque mi compañero, como es católico apostólico romano, dice que él no atienda a la paciente. No atienda a la paciente que viene con, con, con, eh, con una situación de estrés y que quiere, eh, bueno, quiere abortar, quiere por lo menos la información. No le dan la información. Y yo quería saber, bueno, pues eh, no sé, no digo de, no, no digo de meterlo, llevarlo a galera, con perdón, <ríe> no digo de llevarlo a la galera, pero entendamos, entendamos el tema que no pasa absolutamente nada. Sí. y De hecho, estos días atrás, perdón, estos días atrás había, ha habido una, una encuesta, si no recuerdo mal, el 1,5, el 1, poco de médicos había, se habían declarado objeto de conciencia, si no recuerdo mal. Entonces, no entiendo cómo es posible que no pasa absolutamente nada, todo el mundo alegremente pueda hacer una declaración eh, eh, en ese momento que soy objeto de conciencia, con lo cual no te atiendo y aquí tantas pascuas benditas. Y eso no he no tenido que entenderlo. No, no sé si, si había que informar más a la población o hacer una campaña de concienciación o, o no sé. La verdad es que, eh, claro, al final, como yo como director y como coordinador del centro de salud, que es muy grande en Albacete, pues me llevo todas las cuestiones que no me importa, todo lo contrario, justamente lo contrario. Porque hubo gente que se fue, que incluso se negó a atender a pacientes con COVID. Como lo cuento, ¿eh? Y no, y no hablo por, por hablar. Con lo sí. cual. Eh... Yo creo que hay una cierta relajación también en la aplicación de las normas jurídicas, ¿no? Que es lo que, lo que, lo que estás diciendo tú. O sea, bueno, o a sea, cualquier momento, no, yo no vendo esto, yo no hago esto. Hay una cierta laxitud. Eh, en la aplicación de las normas jurídicas porque o sea es que no es tan sencillo hacerse objetor, no es tan simple hacerse objetor, como decir que yo no hago esto, yo no lo hago, yo sí o como, como lo que están diciendo yo no atiendo a un señor con COVID porque no creo en el COVID, o sea, vamos a ver ese es un problema de, de aplicación de normas jurídicas o sea, sí. este señor que, que no atiende a un enfermo porque no cree en el COVID o lo que sea, hay que sancionarlo eso está claro yo creo que ahí hay un problema también de, de, de, de relajación en la aplicación perdón, de las normas. ¿Se pongan sanciones? ¿no? Esa es mi pregunta. Claro que las hay, porque, hay, porque a ver, la, la, la objeción de conciencia médica está regulada en una norma. La objeción de conciencia, la práctica del aborto está regulada en una norma. Es decir, no es simplemente una práctica sin más de que yo me hago objetor porque sí. Entonces, claro que hay sanciones, el problema es que no se están aplicando y, eso, y ese es un problema de los centros de salud y de los directores de los centros de salud también que, bueno, hacen la vista gorda o miran para otro lado ante determinados compañeros que deciden hacer esto. Eso es como si yo decido no dar clase a una mujer que viene con velo a mi aula, por ejemplo, y, y no, o no la admito en clase. Y ahí el decano no hace nada y el rector no hace nada porque corporativamente nos defendemos unos a otros. Yo creo que también hay cierto corporativismo médico en el que eh, en los hospitales no se están poniendo en práctica las normas que se tienen que aplicar y esas sanciones que se tendrían que aplicar. Porque la objeción de conciencia médica no es solamente que el médico llegue y diga, yo no hago esto. Hay unos protocolos y hay una norma que hay que aplicar. Entonces hay, hay cierta laxitud en la aplicación de la norma y ahí perdóname, pero no, no lo digo porque tú seas director de un, de un hospital, como decías, pero yo creo que a lo mejor también hay cierto, pues eso, no sé si corporativismo o como denominarlo, en que, bueno, no se hacen cosas que se deberían hacer. No, sí, lo que habrá que hacer es llevar a estas personas al comité deontológico. Claro, claro, pues por eso es exactamente. Ya los comités de ética de los hospitales, claro, para eso están estas, estas cosas, pero si no se hace... Si tú miras para otro lado y si tu compañero tal y dejas que el médico, porque como es médico, o el jefe de servicio porque es jefe de servicio de ginecología decida que por sus narices no lo hace y además de alguna manera condicione a los enfermeros, a las enfermeras o, a, o personas que están poco en su círculo, a que también tengan esa actitud y se mira para otro lado, pues claro, entonces lo que es estamos, aquí es que nos estamos nos estamos aplicando la ley, estamos viendo realmente cómo hay que aplicarse la ley. Ahí hay una cierta dejación, una cierta dejación de funciones, perdóname, pero para eso están bueno, no. los comités deontológicos, los comités éticos en los hospitales en este caso. Pero si sí, maneras... sí, el jefe de servicio, bueno, tú yo no me voy a meter con este jefe de servicio, yo no le voy a decir nada. Eh, María, de ¿no? todas maneras quiero deciros que esto es más complejo porque desgraciadamente para nosotros ah, sí. el Tribunal Constitucional de este país sí, en sí, dos sentencias ya dijo que eh, determinadas farmacias no podían vender la píldora del día después. Y colegios farmacéuticos están eh, se, se basan en esta sentencia del Tribunal Constitucional para no venderla. O sea, que el tema es más complejo porque, desgraciadamente, en la sí, nueva sí. ley de reforma del aborto mm. no se ha planteado esto bien. No se ha planteado esto bien. Como en, en el caso ni de hospitales, no está resuelto bien. Pues, mm. Si habéis leído la norma, desgraciadamente mm. no está bien mm. resuelto. Mm. Estoy sí, de acuerdo sí. con Juan. En los servicios públicos y más en medicamentos de venta obligatoria se deben vender. O sea, y se puede eh, admitir la objeción de conciencia siempre y cuando el servicio público no quede desatendido. Claro. O sea, sería la única razón. Pero claro, como hay esta jurisprudencia, no jurisprudencia, pero dos sentencias del Tribunal Constitucional. No, claro, dos sentencias dieron... del. Tri... Claro, claro. Claro, que es... dieron la razón. Eso condiciona totalmente. Claro, claro, claro. Y los colegios de farmacia se, se te sacan esta sentencia cada dos por tres. Lo quiero decir esto a título informativo. O sea, sí, que... sí, sí, sí. ¿no? Tienes razón. Sí, sí, también. Efectivamente. Bueno, eh, José. Hola. Hola. Buenas noches a todos y muchas gracias a la señora Fariña por su interesantísima charla. Vamos a ver, yo querría plantear una duda conceptual. Si la objeción de conciencia reconocida no es objeción, porque ya no hay nada que objetar, si ya ha sido reconocido, luego, por tanto, es una elección entre dos posibilidades, ya no existe la objeción. Y si la desobediencia civil lograda ya no es desobediencia, porque ya uh -huh. se ha logrado, ya no, se, ya no hay nada que desobedecer. Y por otra parte, si la objeción de conciencia es una cuestión individual y la desobediencia civil es una cuestión colectiva, y si lo colectivo es una suma de individualidades, súmese todo, revuélvase bien, al final lo que tenemos es solamente una sola palabra, que es desobediencia. <risa> Bueno, muy, muy, este, vale, muy, muy, el planteamiento, pero no estoy de acuerdo. A ver, hay desobediencia, claro que sí, en los dos. Eh, la objeción de conciencia no reconocida es una desobediencia, está claro. Es desobedecer un deber jurídico, eso está claro. Cuando está reconocido es el ejercicio de un derecho, o sea, es que en el momento que esto está reconocido lo que está haciendo es ejercer el derecho que a mí me reconoce una norma, punto. Por eso esas casuísticas que yo he señalado son casos en los que no hay una normativa, una normativa jurídica. La desobediencia civil, claro, lo colectivo no es solamente una suma de individualidades, yo creo que en eso discrepo en este caso, porque lo colectivo aquí lo que quiere decir que la desobediencia civil tiene que estar organizada. Eh, el objeto de conciencia no se organiza, eh, porque es, una, es, es eso, es individual. Pero entonces, la desobediencia civil tiene que estar organizada, efectivamente, y no es una suma de, de, de individualidades solamente, es un movimiento social. La desobediencia civil implica movilización social en contra de normas, de políticas públicas, de acciones administrativas, etc. La desobediencia es desobediencia, por supuesto que sí, claro. Es desobediencia sí. de uno, pero, pero, pero la diferencia es que la desobediencia civil puede ser desobediencia de la norma que quiero cambiar y de otras normas más. Es decir, cuando yo hago una movilización social para protestar por algo, puedo desobedecer la norma en concreto que quiero denunciar, pero puedo desobedecer otras normas más también. ¿eh? Es un movimiento de desobediencia y de protesta, implica movilización social. ¿Eh? Y no solamente es desobedecer una norma en concreto, sino que puede ser incluso una política gubernamental, una línea más amplia, ¿no? Y que puede conllevar a la desobediencia de otras normas ¿eh? que no sea solo la que yo quiero modificar. Mientras que en la objeción de conciencia desobedezco un deber jurídico concreto y particular, única y exclusivamente. Pero que la base es la desobediencia en las dos, claro, sí. La base es la desobediencia. En un caso es un deber jurídico, concreto, particular que me afecta a mí particularmente en el otro caso es una norma un conjunto de normas, una política una que no solamente me afecta a mí que nos afecta a toda la ciudadanía a toda la ciudadanía, yo quiero denunciar una norma que bueno, pues imagínense por ejemplo en el, en el movimiento en Estados Unidos de la lucha por derechos civiles, ¿no? y eh, cuando cuando eh, cuando decidían eh, el ejemplo típico de eh, en, entrar en, en, en transporte público a sentarse en los asientos reservados a, a los blancos. Entonces, ¿eso es desobedecer una norma por mi propio interés? No, es desobedecer una norma por el interés de la democracia. Ni siquiera en ese caso era por el colectivo negro, ¿eh? que quería tener los mismos derechos civiles, es por el interés de la democracia. Por eso decía que la desobediencia civil se basa prácticamente en el principio de la soberanía popular y en el derecho a tener derechos para toda la democracia. Y que, en definitiva, con la desobediencia civil queremos mejorar nuestra sociedad democrática porque las sociedades democráticas nunca son perfectas, está claro, ¿no? Y la democracia nunca es plena y, efectivamente, cuando detectamos desviaciones eh, en nuestra sociedad democrática queremos cambiar toda la sociedad. Entonces, no es por un interés ni siquiera por una suma de intereses individuales que podemos decir que se convierte en una actividad, sino que yo lo que quiero es que el tema democrático sea mejor para toda la ciudadanía. Yo creo que esa es la pequeña diferencia conceptual. No, eh, no a lugar aquí el, el eh, suscitar una discusión, desde luego no, no, no quiero. Yo pienso que la, la primera persona que se negó a sentarse en el sitio reservado a los negros no se puede llamar desobediencia civil porque ni era colectiva, ni estaba organizada simplemente dio lugar esa y muchas dio otras lugar dio lugar a una desobediencia civil pero por eso decía que sí, la desobediencia claro. civil al final es una suma de de eh, morales individuales porque en el fondo quien tiene que sustenta un principio moral individual piensa que debe ser generalizado porque si no yo creo que no es moral es decir no es si solamente es aplicable a mí pues entonces no es moral creo yo pero bueno, no es mi... mi... Sí, sí, Entonces... no, en, eso, en eso estoy de acuerdo, es decir, que efectivamente la desobediencia civil puede surgir así, de esa manera, sí, pero que la objeción de conciencia es para solucionar un problema particular, es la diferencia. Claro que efectivamente, como sujetos morales, eh, tenemos esa dimensión eh, casi universal, ¿no? Podríamos decir, como sujetos morales, evidentemente no es solamente eh, mi moral privada, pero es que la diferencia, yo creo conceptual, es que la objeción de conciencia sirve para resolver mi problema puntual. Si yo soy médica y quiero hacer y no quiero practicar un aborto, quiero resolver mi problema en este caso. Se supone que es así. ¿eh? Y, y efectivamente la desobediencia civil va un poco más allá, tiene esa dimensión de, de extender lo que yo creo que moralmente es injusto o es justo y extenderlo a toda la colectividad. Vale, si eso lo entendemos como una suma, vale, sí y que efectivamente la primera mujer que decidió sentarse dio lugar luego a una movilización social, probablemente las movilizaciones sociales de desobediencia civil se inician a lo mejor en algunos casos por actos individuales de desobediencia, puede ser también. En, en, en tal caso. Pero vamos, es por, por, por, por la diferenciación conceptual, quiero decir que hay, que hay que diferenciar conceptualmente esos dos conceptos, porque no es lo mismo la desobediencia civil que la objeción de conciencia. Yo creo que conceptualmente hay que diferenciarlo. Bueno, eh, Aparte esta, de las conexiones, eh, co como, estamos, ¿Eh? como, estamos de, como estamos de acuerdo en que por lo menos comparten la, la palabra común desobediencia, claro. eh, sí. pues eh, es, es innegable. Eh, finalmente, la desobediencia eh, es también bastante evidente que es un procedimiento de instar al cambio, no, eh, sea a nivel individual o sea a nivel colectivo, pero es un procedimiento de instar al cambio. Pero eh, se sitúa siempre fuera de la legalidad, por tanto, ni la objeción de conciencia ni la desobediencia civil tienen ningún sentido dentro de la legalidad, porque una vez que están dentro de la legalidad ya no son ni uno ni otra cosa. En cualquier caso, eh, la pregunta es, eh, ¿cree usted eh, que la admisión de este tipo de actitudes muchas veces eh, no busca eh, la justicia, es decir, no, no busca una... ¿cómo decirlo? Una... Eh, establecer una correlación de derechos adecuada en el marco jurídico yo no soy abogado, ¿eh? yo me dedico a otra cosa completamente distinta y disculpen si me manifiesto incorrectamente pero no busca establecer una prelación de derechos o, o, o, o no busca resolver contraposición de derechos sino simplemente es eh, una eh, cesión que en todo caso eh, busca eh, una mejor paz social una mejor, perdón Paz social. Paz social. A ver, primero una matización. O sea, dice, eh, que no se puede regular la objeción de conciencia o la de civil. Hay una diferencia, clara. La objeción de conciencia se puede regular. Está claro. Y de hecho la tenemos regulada para casos puntuales concretos. Y es así. Y además es necesario regular la objeción de conciencia para esos casos, porque como hemos dicho, como son motivos individuales eh, de objetar, ¿eh? y se puede regular. Claro que sí. No se puede regular una objeción de conciencia general a todo. Eso no porque es de, tanto como admitir la desobediencia. Y la desobediencia civil no se puede regular nunca, nunca, nunca se puede regular. No hay ningún ordenamiento jurídico que reconozca la desobediencia civil. ¿No cree es usted un que nosotros, ¿eh? nosotros somos, nuestro ordenamiento jurídico es consecuencia de una desobediencia civil que se produjo, por ejemplo, en 1789? Pero, a ver, un sistema jurídico no puede reconocer la desobediencia civil nunca. No puede regular la desobediencia civil nunca. Primero, la desobediencia civil es un concepto político. La objeción de conciencia puede ser un concepto jurídico, es un concepto jurídico y se renuncen las normas. La desobediencia civil es un concepto político, de cambio, efectivamente, de querer cambiar un modelo, un sistema, unas normas, etcétera. Vale. Entonces, ¿un sistema jurídico nunca puede re eh, regular ningún tipo de desobediencia civil? Nunca. Porque sería tanto... Admitirlo. ¿Puede, puede? ¿Eh? La desobediencia civil puede provocar un cambio en la legislación. Sí, claro, para eso es la desobediencia civil, pues, para cambiar un para provocar pues, cambio en las leyes. Y, eso es lo que se quiere. Un objeto de conciencia no quiere cambiar las leyes, ojo. ¿eh? Un objeto de conciencia probablemente, a lo mejor sí, si va unido a un tipo de movilización mayor, no pero un objeto de conciencia en principio no quiere cambiar las leyes. Un objeto de la conciencia que dice no me quiero no quiero hacer esto, no quiero que me hagan una foto, o, me, o no me quiero quitar el velo, eh, no quiere cambiar unas leyes, quiere resolver su problema, pero un, un, un desobediente civil sí quiere cambiar normas. Y esa es, esa es la definición de la desobediencia civil. Lo que queremos es cambiar las normas para que mejoren las normas, para que mejore la democracia, para que se cambien las normas finalmente. entonces Pero, un, pero, pero eh, la desobediencia civil es una actitud política, no, no, no es un concepto jurídico. Y por tanto, un sistema jurídico nunca puede regular la desobediencia civil, que sería tanto como regular... Que uno puede desobedecer de cualquier manera y por cualquier cosa una norma. Entonces, eh, jamás se puede regular la desobediencia civil. Sería un contrasentido entre los propios términos del sistema jurídico. Efectivamente. Bueno. Y como eso... Sí, bueno, sí, perdón. No, no. Sí, sí, sí, sí ¿no? ¿Eh? Eh, eh, no, eh, eh, simplemente una, una acotación. Eh, entonces, eh, si realmente eh, no cree usted que se han reconocido eh, derechos de objeción eh, que ya no son objeción porque ya están reconocidos eh, por... a través de desobediencias a través de presiones a través claro. de presiones no y a través de presiones en el sentido a través sentido, de presiones de presiones por ejemplo de eh, la objeción al aborto a través de presiones de la iglesia católica por supuesto pero por supuesto que sí. Pero como todas las normas jurídicas y como todo lo que se regulan en sistemas jurídicos, o sea, vamos a ver, <ríe> no vamos a ser ingenuos de cómo se regulan las normas jurídicas. Claro que hay presiones, por supuesto que sí. Bien, de un colectivo, ¿no? Que es la Iglesia Católica. En este caso, pues. ¿Y, ser, es, este ¿y caso. eso qué es? ¿Objeción de conciencia o desobediencia civil? Porque la ya, presión, ya, la, no, no, no. Claro, es que ya no, estamos ya estamos con un colectivo no, no, no, que no. pretende algo. Y yo pregunto, ¿la presión de la Iglesia Católica para que se reconozca la objeción no de No es conciencia? desobediencia civil, no es no desobediencia es, civil. Es. Eso es simplemente pura y duramente y duramente presión, única y exclusivamente lobby, lobby, lobby. O sea, igual que el lobby armamentístico presiona en un sentido, o el lobby farmacéutico presiona en un sentido, el lobby de la Iglesia Católica presiona y eso está claro. Y en algunos casos consigue que las legislaciones se acomoden a sus presiones. Eso es pura y exclusivamente lobby y presión. No es desobediencia civil para nada. O es que la presión del lobby armamentístico o la presión de las farmacéuticas es desobediencia civil. No, no. La desobediencia civil tiene... Tiene otra connotación, un poquito de emancipación, incluso de cambio social, de emancipación de la lucha por derechos. ¿eh? Y, y los lobbies no, los lobbies no luchan por derechos, sino que los lobbies luchan por sus intereses privados. Y la Iglesia Católica bueno. que presiona, porque es un lobby importantísimo. No nos olvidemos, y en algunos países tienen más fuerza que en otros. Y está claro, y en España, efectivamente, la Iglesia Católica sigue teniendo bastante fuerza y presiona, claro que sí. Bueno, si os parece... Vamos no es y... civil, ¿estamos de acuerdo en eso o no? No. ¿No? Sí. ¿Usted cree que eso es desobediencia civil? Sí. Bueno, eh, yo creo que tenemos que ir cortando ya, porque es verdad que entramos ahí en bucle casi, ¿no? Sí. Bueno, esto... <risa> muchas gracias a María José en primer lugar, porque ha sido una estupenda exposición, y gracias a todos los que habéis intervenido, porque ha dado lugar a un enriquecimiento de matices y de dudas, que ha estado muy muy positivo. Pues nada, nos vemos dentro de un mes. No recuerdo la fecha siguiente de la tercera charla, que es sobre, de Eduardo Montagut, sobre la Iglesia Católica en el Franquismo. Y oh. bueno, pues nos vemos en breve. Muchas gracias a todos y a todas. Vale, gracias. Bien, muchas gracias. saludos República. Hasta otra <risa> gracias. República. Adiós y muchas gracias. Gracias.